Comencemos una nueva serie sobre la gracia titulada, Sublime Gracia. Y este será el primer sermón de esta serie titulada, ¿Qué tienen de buenas las noticias? Van a ser seis lecciones en esta serie. Os animo a continuar con la serie asistiendo al servicio de la tarde. Allí será donde predicaremos esos mensajes. El himno que cantamos antes de la lección, llamado Sublime Gracia, es muy conocido entre los creyentes y no creyentes por igual. Describe la belleza de la gracia de Dios, el tema de esta serie de predicación. Es interesante que es este concepto de la gracia en la religión cristiana que capta la imaginación de la gente cuando piensan en el cristianismo. Creo que cuando piensan en el cristianismo, cuando piensan en profundidad, no solo están pensando en edificios y así sucesivamente sucesivamente, piensan en el corazón y el alma de esta religión. El corazón y el alma de esta religión es el concepto de la gracia y ese concepto está bellamente captado en este himno en particular. No muchas personas saben que John Newton, el autor de Sublime Gracia, también escribió nueve versos más aparte de los cuatro que están en nuestros cancioneros. La vida de John Newton fue la encarnación de esta canción. Escribió con experiencia. Cuando tenía siete años perdió a su madre, y más tarde se convirtió en un marinero, eventualmente trabajando en barcos de esclavos. En una cruel ironía, él mismo se convirtió en un esclavo y fue vendido a una mujer negra, quien lo trató como a un animal para vengar a las personas de su propia raza que habían sido tan maltratadas. Se salvó de esta vida degradante, y se convirtió en ministro y escritor de himnos que agitaban todos los corazones, en todo el mundo, y por supuesto, de todos sus himnos, probablemente el más famoso sea Sublime Gracia. Poco antes de su muerte en 1807, escribió lo siguiente, yo no soy lo que debería ser, ni lo que pienso, tampoco lo que quiero ser, ni lo que espero ser, puedo decir que no soy lo que fui esclavo del pecado y de Satanás, y me uno con el corazón al apóstol Pablo, y reconozco, por la gracia de Dios soy lo que soy. En nuestra serie, vamos a tratar de captar y describir esta increíble gracia que John Newton tan fuertemente sentía y tan elocuentemente relató hay varias formas de aprender lo que la Biblia dice acerca de un tema en particular. Uno de los pasos básicos, sin embargo, es comenzar con el significado original de la palabra en sí y luego examinar cómo Jesús y los apóstoles utilizan esa palabra. El significado de la palabra gracia es la siguiente, la palabra griega original. El Nuevo Testamento fue escrito en griego por lo que la palabra original traducida a la palabra española gracia es charis. En la literatura griega temprana, la palabra chara, de donde proviene charis, significaba hermoso, encantador, atractivo, encantador, algo divino. Por los tiempos del Nuevo Testamento, la palabra había llegado a significar la alegría o regocijo. En traducciones latinas posteriores, se incluye la idea de la gratitud y al igual que con todas las palabras, su significado cambió con el tiempo. Cuando todas esas ideas se combinan, nuestra palabra gracia habla de lo precioso, feliz, generoso, como dar o recibir un regalo. Sabemos que la gracia no es una cosa en sí, no se puede tocar la gracia. No es un objeto. No es una silla o algo por el estilo no es un objeto físico. Es una palabra que describe la naturaleza y el valor de otra cosa, por lo general alguien más. En la literatura normal, se utiliza para describir un espíritu de generosidad, bondad y belleza. Podríamos decir que es una persona llena de gracia. Entendemos lo que significa alguien que es misericordioso y bondadoso. Está llena de gracia, algo, alguien, una mujer, hermosa a la vista sus movimientos y su actitud, y así sucesivamente, llena de gracia. Ahora bien, en términos bíblicos, la palabra se utiliza para describir las actitudes de Dios, y las acciones de Dios hacia la humanidad. Lo que Dios ha hecho por el hombre desde la creación del universo hacia la salvación de su alma, todo esto se conoce como la gracia. La gracia de Dios. Ahora, la palabra se utiliza en una variedad de formas en el Nuevo Testamento, en realidad 170 veces. También es interesante notar que el apóstol Pablo lo utiliza 101 veces. Él es el campeón de la palabra gracia en sus escritos. También es interesante notar que Jesús nunca utilizó la palabra gracia, porque la Biblia se refiere a él como el epítome de la gracia. En Juan, en Juan capítulo uno, versículo 17 dice, la ley fue enviada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad a través de Jesucristo. Como la gracia es algo sencillo y a la vez un tema amplio, hay una gran cantidad de malentendidos acerca de ella aunque la palabra gracia pueda ser usada para describir el carácter esencial de Dios, su bondad y generosidad, o la actitud de Dios al crear el mundo. ¿Era alegre, al hacerlo, o de qué forma debemos tratarnos entre sí con misericordia y bondad, con gracia? La idea más repetida y más importante que esta palabra describe, sin embargo, tiene que ver con la salvación de la humanidad del pecado. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? La palabra gracia se utiliza en muchos contextos, pero el contexto en el que más se utiliza es cuando hablamos. Cuando la Biblia habla de la salvación del hombre. La doctrina básica de la Biblia es la doctrina de la salvación. La Biblia se ha producido con el fin de explicar esta idea básica. Ahora, en el proceso, Dios también ha logrado describir en la Biblia cómo el mundo y la humanidad fueron creados, cómo el pecado entró en el mundo, cómo creó una nación especial de personas llamados judíos, y demás información relacionada que cuenta la historia de Jesús, la iglesia primitiva, y el eventual fin del mundo. Hablamos de eso en el Nuevo Testamento. Sin embargo, toda esta revelación y toda esta información se ha dado para proporcionar un telón de fondo, por decirlo así, una explicación a lo más importante que Dios quería lograr, la salvación de la humanidad por la destrucción del pecado. Esta salvación, este acto es motivado nada más y nada menos que por su gracia. Es por eso que la Biblia llama la salvación por gracia. Vamos a leer el pasaje, sí, si tenéis sus Biblia. Capítulo dos en el libro de Efesios, versículos ocho y nueve. Pablo dice, «Porque por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie Nadie se gloríe. Así que la salvación por gracia es la doctrina esencial de la Biblia. Es la idea clave. Es fondo de la cuestión. Dios nos salvó. La gracia es el motivo. Y cómo lo logró. Es por esto que el estudio de la gracia es tan importante es el estudio del carácter y la motivación de Dios en hacer lo que Él ha hecho por nosotros, especialmente en el área de la salvación. Cuando utilizamos el término gracia en nuestra serie, vamos a referirnos a la bondad de Dios, la generosidad y alegría, así como su método de salvar al hombre pecador. Ahora, lo creáis o no, hay algunas personas que piensan que la gracia o demasiada gracia es peligrosa. Tendemos a irnos hacia los extremos. El exceso de gracia, no tanta gracia. Algunas personas piensan que mucha gracia es peligrosa y hay razones para ello. En primer lugar, no entienden la idea de la gracia, por eso piensan que demasiada gracia es peligrosa. Piensan que la gracia es libertad. En otras palabras, piensan que la gracia es la libertad de entregarse a pequeños vicios. Ellos piensan que la gracia es la libertad de hacer lo que uno quiere o que Dios perdona al pecador, debido a su bondad. Puedo seguir en este vicio. Puedo tener un carácter débil. Puedo seguir en este pecado secreto, porque estoy bajo su gracia. Pero sabemos que como cristianos tenemos el deber de rechazar al liberalismo vestido de gracia. Pero no debemos rechazar la gracia legítima. Muchas personas piensan así de la gracia, que es peligrosa, que conduce al pecado. Es porque no se les ha enseñado correctamente sobre el tema de la gracia. Y espero que podamos remediarlo en esta serie. Otros prefieren un sistema de obras, es por eso que rechazan la idea de la gracia. El orgullo del hombre hace que quiera pagar o hacer algo con el fin de lograr la salvación. Por ejemplo, vivirá con el código moral más alto que pueda, lo cual está bien, asunto suyo, pero pensará que por tener un alto código moral, Dios lo aceptará. Puede que siga rituales estrictos. Hará lo que dice la Biblia, actuará de esa forma y se asegurará de hacer todo igual para que de alguna manera Dios lo acepte. Trabajará y hará sacrificios personales, hará cosas que demuestren su santidad. Por supuesto, ese precio significa algo, ¿verdad? Moral elevado, estilo de vida, sacrificio, hacer cosas, así sucesivamente. Eso es un precio alto. Se siente religioso. Pero la verdad es que no podemos intercambiar estas cosas por perdón o por la perfección que solo está disponible a través de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos intercambiarlas? Bien, simplemente porque estas cosas no son perfectas en sí mismas. Nunca lo será. Tu código moral no será tan alto. No se pueden hacer suficientes obras. No se puede seguir tan estrictamente para intercambiar eso por la salvación o por la perfección. El sistema de la gracia requiere que el hombre abandone estos tipos de esfuerzos por su propia salvación. Y es muy difícil, ya que como he mencionado, las personas somos orgullosas. Queremos ser parte queremos hacer nuestra parte en todo esto. Y otra razón por la cual la gente tiene miedo o rechaza la idea de la gracia es que tienen miedo de vivir por fe. Vamos a leer otro pasaje, ¿de acuerdo? Esta vez en Filipenses capítulo 3, comenzando en el verso 9. Pablo dice de sí mismo que él quiere ser hallado en él, es decir, en Cristo, sin tener su propia justicia es propia, derivada de la ley. Esa es la moral alta. Esa es la justicia derivada de la ley. Ese es el que hace todos los rituales correctamente y así sucesivamente. Por lo que dice, yo quiero ser encontrado en Cristo, sin tener la justicia propia derivada de la ley, no algo que he logrado mediante una estricta obediencia de la ley, aquello. ¿Qué quiere decir con, aquello? Significa esa justicia, la aceptación delante de Dios. Él dice, aquello que existe por fe en Cristo, la justicia que viene de Dios a través de la fe, para que yo lo conozca a Él, el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos ser conformados a su muerte con el fin de que llegase a la resurrección de entre los muertos. Así, entre otras cosas, Pablo está diciendo, la gracia requiere que dependen totalmente de Dios por justicia. Nos dará justicia. No podemos lograrlo. Y Pablo dice, esa es la justicia que yo quiero. Esto parece demasiado bueno para ser verdad para las personas que le tienen miedo a la gracia. Vaya, voy a ser bueno con Dios porque dependo de Él, y no porque, hago cosas. La gente está un poco sospechosa y tratan de cubrir sus apuestas con otro método. Sí, sí, la gracia es buena, pero voy a hacer mi parte, por así decirlo. Cuando se trata del evangelio o de la salvación, tenemos que aceptar el hecho de que es la gracia o nada. No hay otro sistema. Quiero que leamos otro pasaje, esta vez en Galatas capítulo 1, versículo 6 a 8. Pablo, de nuevo, diciendo, estoy sorprendido y él le está hablando aquí a los gálatas, este grupo particular de cristianos. Él dice, estoy sorprendido de que hayáis abandonado a quien os llamó por la gracia de Cristo como un evangelio diferente, que realmente no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio contrario a lo que hemos anunciado, que sea anatema, tenemos que ver que en este pasaje, el peligro de esta iglesia a la que Pablo le está escribiendo, no iban en dirección de mucha gracia o gracia barata, sino que eran evitaban la gracia y querían intercambiarla por un sistema más cómodo y predecible de la ley. Cuando la ley dice, bueno, si haces esto, consigues esto y se sentían más cómodos con esa idea. Y Pablo dice, el que predica esto, el que está enseñándote esto, incluso si es un ángel. ¿Quién te enseña esto? Esa persona debe ser anatema. ¿Por qué? Porque te está alejando de tu salvación. Estarías intercambiando la salvación basada en la fe a través de la gracia de Dios con el fin de volver a pensar que si haces esto, recibirás algo basado en la ley. Así que con el fin de evitar este tipo de errores en nuestros días, en nuestra época, tenemos que volver a la enseñanza del apóstol a la iglesia primitiva sobre este tema. Y por lo que iremos al Libro de los Hechos, ¿de acuerdo? Os leeré un pasaje muy similar y veremos qué le enseñaron los apóstoles a los primeros discípulos Hechos, capítulo 2, comenzando en el verso 37. Y aquí es donde Pedro está predicando el Evangelio a las personas en el día de Pentecostés. Él les predicó sobre el nacimiento y por supuesto la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y, por supuesto, le dice a la gente, que la gente es culpable de haberlo crucificado. Que el pecado está en ti has rechazado a su Mesías. Lo has enviado a la muerte con tus propias manos. Y así retomamos el verso en el verso 37, y dice, cuando oyeron, la multitud, cuando oyeron eso, se les rompió el corazón, y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y cada uno tome el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, y sus hijos y para todos los que están lejos, para todo aquel que sea llamado por Dios, nuestro Señor. Y con muchas otras palabras testificó y los exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se sumaron tres mil personas. Ellos perseveraban a la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, a la división del pan y a las oraciones. Leí este pasaje similar para hacer esta pregunta. ¿A qué doctrina se refería Lucas exactamente? ¿Con las enseñanzas de los apóstoles? Los vemos enseñando el Evangelio, pero dice que los nuevos discípulos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñanzas? enseñaban quién era Cristo, pero, ¿cuáles fueron sus enseñanzas? Porque el Libro de los Hechos y los Epístolas no estaban escritos cuando este evento en particular se llevó a cabo. Entonces, ¿cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles para las personas de Jerusalén? Bueno, que Jesús era el Mesías, cómo debían ser salvados y así sucesivamente. Eso era lo que enseñaban. ¿Qué le decían a las personas exactamente? Cuando leemos en profundidad eso que enseñaban sobre el cuerpo de Cristo y su enseñanza, obviamente, el plan de salvación que Dios le envió a Jesús, y su respuesta al plan de salvación de Dios, que en su caso se entienden y hubieran obedecido el arrepentimiento y el bautismo. El punto que estoy tratando de hacer es que lo que los apóstoles enseñaron fue que Cristo y la gracia de Dios, los salvarán Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, todo aquel que crea en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Eso es lo que enseñaban, la esencia de la salvación. Ellos no enseñaban acerca de la historia judía, eran judíos, muchos de ellos, y muchos de ellos estaban en Jerusalén. Ellos entendían la religión de los judíos y el sistema de sacrificio. Lo que los apóstoles hacían era poner todas esas cosas escritas en el Antiguo Testamento en contexto y demostraban cómo Jesús fue el cumplimiento de todas estas cosas y cómo Dios usó Jesús para salvarlos. Así que cometemos un error fundamental cuando comenzamos a enseñar el evangelio y comenzamos por la enseñanza. Es mi punto, comenzamos enseñándoles la historia de la iglesia u organización. Alguien quiere estudiar la Biblia y nosotros le enseñamos acerca de la iglesia y su organización, la iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia de la Biblia, así sucesivamente. O comenzamos enseñándoles la falsedad de otras religiones. Esta religión no es verdadera, esa religión comete un error y así sucesivamente. O comenzamos enseñándoles cómo responder al Evangelio. Empezamos a enseñarles que tienen que ser bautizados, que necesitan arrepentirse. Tienen que confesarse ante Cristo. Hacemos este tipo de cosas en lugar de enseñar las buenas noticias del Evangelio, que es el hecho de que seremos salvados por la gracia de Dios mediante la fe. ¿Entendéis lo que digo? No digo que esas cosas no sean importantes, solo digo que hacemos las cosas al revés. Cuando los apóstoles enseñaban en Pentecostés, notaos cuando Pedro predicaba, él no predicaba acerca de la historia judía, él no predicaba acerca de cómo la iglesia sería organizada. Predicaba el Evangelio, la buena noticia, y así el primer punto que quisiera marcar en nuestra serie acerca de la gracia y la salvación es esto. Somos salvados por la gracia de Dios. Es decir, por su bondad, misericordia, amor-generosidad, ese es el motivo de la salvación. Eso es lo que lo indujo, ese es el porqué. Cuando decimos que somos salvos por gracia, nos referimos a eso. La razón por la que tenemos acceso a la salvación es porque Dios es misericordioso. De acuerdo, el número dos. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Este es el método, a diferencia de la perdición o salvación por medio de la ley. Escucha, Dios tiene que tomar una decisión aquí. El hombre ha pecado, Adán ha pecado, la naturaleza del hombre ha caído. Él está condenado. Así que Dios tiene una de tres opciones. Uno, bueno, la perdición. La has embarrado. Te dije qué hacer. Te di todo y tú fuiste y la embarraste. Muy mal, muy triste. Estás solo en esto. Llegará la devolución de la humanidad y la tierra, con el tiempo se matarán unos a otros. No queda nada. Esa es una de las opciones. En segundo lugar, tal vez pueda hacer robots. He cometido un error con Adán, le di libre albedrío. Voy a hacer otra cosa. Los que vengan después de él no tendrán libre albedrío. Van a tener que obedecer. Esa era la segunda opción. Y la tercera opción era mantener el libre albedrío, pero ofrecer la salvación. El método a través del cual se salva a un individuo será creyendo en Dios, y confiando en él para poder salvarlos a través de su fe en Jesucristo. Seremos salvados mediante la fe. Ese es el método que Dios escogió. Podría haber dicho, serán salvados a través de la ley o podría haber dicho, no hay salvación en absoluto. Sin embargo, dijo, ¿sabes qué? Serán salvados a través del método de la fe. Muy bien, lo tercero que podemos decir es que seremos salvados mediante el bautismo. Un momento, ¿no es una contradicción? En un Pedro las 3 y 21, Pedro dice, ahora que el bautismo nos salvará, ¿Cómo encajan la gracia y la fe? Pues bien, el bautismo es la demostración bíblica adecuada de nuestra fe. Ahí es en donde encaja en contraposición a responder por el ascenso intelectual. Solo mi onda cerebrales deciden lo que creo. De acuerdo, el ascenso intelectual es la respuesta o demostración de fe que Dios quiere. O tal vez deberíamos crucificarnos nosotros mismos. Tal vez esa es la demostración de fe. O tal vez deberíamos decir las siguientes palabras, acepto a Jesús como mi salvador personal. Tal vez esa es la respuesta de la fe. O tal vez empezar a hablar en lenguas o hacer milagros. Esa es una respuesta de fe. Pero la Biblia dice que Dios dio el bautismo emergente en agua, esta es la respuesta de la fe. Esta es la expresión de la fe que Dios ha dado al hombre con el fin de demostrar su fe en Jesucristo. Así que cuando llegaron las enseñanzas de los apóstoles en cuanto a la salvación, eso era lo que enseñaban los primeros discípulos. Jesús enseñó que una persona se salvó en todo un contexto determinado. Una persona es salvada por la gracia. Bueno, por supuesto. Sin la intervención misericordiosa de Dios, no habría salvación. Y así, la gracia es la motivación. Y no podemos decir que somos salvados por la gracia. Somos salvados por la fe. Bueno, sí, hemos sido salvados mediante la fe. Ese es el método. Ese es el sistema que Dios usa. A diferencia de un sistema de leyes, se utiliza un sistema de fe que nos salva. Y estamos salvados por el bautismo. Sí, eso es igualmente cierto. El bautismo es la respuesta bíblica de la fe que hacemos en busca de salvación. Bueno, hablemos de la idea que dice que la gracia es libre. La gente siempre dice que la gracia es libre pero ponen calificadores. En Romanos las 6 y 23, Pablo dice, pero el don de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo. Así que Pablo dice que la salvación es libre, que la gracia de Dios hacia nosotros es libre. ¿Qué significa que la gracia es libre? Bueno, vamos a ir a otro pasaje de Romanos, esta vez Romanos capítulo 4, versos 4 y 5, y leamos lo siguiente. Una vez más, Pablo, dice, a un trabajador, el salario no se le atribuye como un favor, sino como lo que se le debe, pero al que no trabaja, pero cree en él, quien justifica al impío, su fe se le atribuye con justicia. Entonces, ¿Qué dice Pablo sobre el que trabaja? ¿Y qué dice sobre el que cree? ¿Cuál es la diferencia? El que trabaja es el que está intentando ser salvado a través del trabajo, a través de la ley, de una tenencia de la regla, el perfeccionismo, en lugar de salvarse a través de un sistema de fe, un sistema de creencias, ¿de acuerdo? ¿Qué dijo? Bueno, él dice, el que trabaja consigue lo que gana, y el que cree, recibe un regalo. Esa es la diferencia. En el libro de Romanos, Pablo usa el término gracia para abarcar no solo el amor y la misericordia de Dios, sino que el resultado final de la misericordia, y esa es nuestra salvación. Cuando dice que la gracia es libre, está diciendo que el amor y la bondad de Dios hacia nosotros es libre es un regalo. No hay nada que hacer para ganar eso. También está diciendo que el resultado final del amor y la misericordia, que es nuestra salvación, también es gratis, también es un regalo. Nunca hay un problema con la actitud de Dios o un regalo de Dios. El problema siempre es con el hombre y su comprensión y su actitud. Ahora, una idea que causa un problema con muchos es la idea de la gracia de Dios, la idea de que la gracia de Dios es libre. Y es por esto que tienen un problema con eso. En primer lugar, piensan que la libre gracia implica que el hombre está totalmente indefenso. Bueno, eso es cierto. Lo está. Si la gracia, la bondad de Dios y la salvación de hombre, si es libre, significa que el hombre no puede hacer nada para ganarla, aunque quisiera. En segundo lugar, la libre gracia elimina este tipo de arranque de la religión, te levantas y te ayudas a ti mismo. La libre gracia elimina el cristianismo como un curso de automejora. Todo lo que hay que hacer es creer en ti mismo. Solo hazlo, así sucesivamente. También se elimina la idea de la gracia libre, quita esta autosuficiencia que de alguna manera puedes practicar, entrenar espiritualmente para llegar a donde sea. No sabemos lo que significa ser por completo, depende totalmente de Dios y por lo general no queremos saber. Sin embargo, la gracia nos obliga a darnos cuenta que dependemos totalmente de Dios para todo, incluyendo la salvación. Otro temor, si lo desea, es que la gracia libre, otro miedo a la idea de la libre gracia, porque piensan que elimina la responsabilidad humana. Sí, la gracia es libre, pero tenemos que hacer algo. En mi experiencia, he encontrado que se puede predicar todo lo que quieran de los cinco pasos de la salvación, oír, creer, confesar, arrepentirse. Se puede predicar eso todo el día. Y todas las cosas que hay que hacer para ser salvados sin mencionar la palabra gracia, y nadie va a decir nada. Pero si no predico la gracia libre sin mencionar la responsabilidad humana y la obediencia, sería etiquetado un liberal o un hereje. Hermanos y hermanas, estamos más preocupados por lo que una persona sabe acerca del bautismo. ¿O por la gracia? Sé que necesitan saber ambos, por supuesto. Pero estoy proponiendo la idea de que no habrá bautismo significativo si no saben saben qué es la gracia en primer lugar. La predicación de gracia no elimina el bautismo, pero tenemos que recordar el papel de cada uno. La predicación de la gracia es el mensaje del Evangelio. Es lo bueno de las buenas noticias. Es decir, el hecho de que estar inmerso en agua, eso no es una buena noticia. El hecho de que vas a venir a la iglesia para escuchar una gran cantidad de sermones, eso no es una buena noticia. El hecho de que vas a tener que negarte a ti mismo, tus impulsos pecaminosos, eso no es una buena noticia. El hecho de que vas a tener que poner la otra mejilla, eso no es una buena noticia. ¿Dónde está la noticia buena? Eso no es una buena noticia. Pero el hecho de que, el pecador, que ha hecho cosas por las que nunca será capaz de volver atrás y corregir, el hecho de que el pecador no puede hacer más para agradar a Dios. El hecho de que recibe su salvación, porque confía en Dios para ser salvado. Esas son buenas noticias. Una gran noticia. Y así predicar el bautismo es necesario cuando el oyente ha comprendido y cree en las buenas nuevas. Una vez que entienda las buenas noticias de la gracia, lo siguiente, ¿dónde está el agua? Eso es normal. ¿Qué debo hacer? Charles Hodge, un predicador y escritor cristiano, dice lo siguiente, dile a los hombres lo que Dios hizo antes de decirles lo que deben hacer. Por lo que la belleza y el poder del Evangelio es que a pesar de nuestros pecados, Dios escogió ser amable y compasivo hacia nosotros, eso es gracia, y Él nos ayuda a ser perdonados y recibir la vida eterna, no a través de mérito o esfuerzo, sino por nuestra cuenta. El hombre, es una gran noticia. Sé que algunos de ustedes están pensando esto. ¿En dónde cabe la responsabilidad humana en todo esto? No tenemos un papel que desempeñar, si la gracia es libre, la bondad de Dios y la salvación, ¿en dónde cabe el arrepentimiento, el bautismo, la fidelidad hasta la muerte? Porque eso también está en la Biblia, ¿no es así? Si la gracia es libre, bueno, entonces todos en el mundo reciben todo y nos salvamos, ¿no? Si es libre, si es libre, entonces, ¿por qué tengo esta lucha diaria como cristiano? Bueno, no es que la gracia demanda o requiere. Esta es la forma en que la ley habla. La ley exige, la ley requiere la obediencia, rendimiento perfecto y todo eso. Ese es el lenguaje de la ley. La gracia no exige. La gracia produce. Esa es la diferencia. La gracia da, motiva, provoca. Eso es la gracia. La ley exige obediencia perfecta y se produce la muerte porque somos imperfectos, somos incapaces de ser perfectos y la consecuencia de ser imperfectos es la muerte. Romanos capítulo 3. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Esa es la ley. Es así como la ley está diseñada. La gracia, por el contrario, no exige. No requiere nada revela el amor maravilloso de Dios en la cruz de Jesús y al hacerlo se genera la fe, genera arrepentimiento, genera obediencia. Genera alegría y paz. En Romanos capítulo dos, versículo cuatro, escuchad lo que dice Pablo. Él dice, o menosprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Tres palabras que describen la gracia, sin saber que la bondad de Dios la gracia de Dios, dice, te guía al arrepentimiento. ¿Qué es eso? Fijaos que dice guía, no demanda. La gracia hace eso, provoca, conduce, produce. Si tuviéramos que ver el siguiente libro de la Biblia Corintios 1, capítulo 15, comenzando en el versículo 10, solo verso 10, Pablo dice lo siguiente. Dice, «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, pero he trabajado más que todos ellos, y no yo, sino la gracia de Dios conmigo». ¿Qué pasa dentro de Pablo? ¿Qué está diciendo? Él dijo, «La gracia de Dios dentro de mí es lo que produce este anhelo de ir por todo el mundo, produce este deseo de justicia, produce este este deseo de eliminar el pecado y así sucesivamente. Produjo estas cosas. Así que la gracia no exige ni requiere, produce, crea en el hombre todo lo que conduce a la salvación. Las cosas que realmente hacemos desde nuestra confesión inicial ante Cristo hasta el arrepentimiento, el bautismo y la lucha diaria con el pecado para vivir como cristiano, no es una lista de reglas o trabajos realizados a cambio de la salvación. Es la ley. Hacemos estas cosas como resultado de la gracia, trabajando en nuestros corazones y mentes. En otras palabras, la ley representa tengo que, la gracia por el contrario, dice, quiero. Quiero agradar a Dios. Quiero hacer lo que es correcto. Quiero eliminar el pecado. El pecado en mi vida me hace triste. No me gusta el pecado en mi carne. Quiero deshacerme de él. ¿Quién produce ese deseo en ti? No es el diablo. No eres tú. No es la ley. La gracia genera eso en el alma de una persona. Y así, la gracia de Dios nos hace querer querer. En vez de querer tener. Quiero arrepentirme, quiero ser bautizado, quiero servir, quiero dar, quiero hacer lo que es correcto, quiero seguir siendo fiel. La gracia produce ese tipo de personas. Me convierto en este tipo de persona a causa de la gracia. La ley no tiene este poder, solo la gracia tiene este poder, y la gracia es libre. Entonces, ¿qué es lo bueno de las noticias? Pues bien, a causa de su gracia, Dios ofrece la salvación y la vida eterna a partir de la fe, no la ley, o el conocimiento o la cultura. Voy a decirlo de otra manera. ¿Qué es lo bueno de las noticias? La gracia de Dios hace posible que todas las personas vayan al cielo porque creen y no porque sean perfectas. Como John Newton escribió hace mucho tiempo, a través de peligros, fatigas y trampas, he llegado, la gracia me ha traído a salvo hasta el aquí, y la gracia me llevará a casa. Y con el fin de cerrar esta primera lección de la serie, os invito a venir y escuchar los sermones restantes sobre este tema los próximos domingos por la tarde. Y la siguiente lección en la serie Sublime Gracia será titulado El Verdadero Plan de Salvación. Mientras terminamos, invito a quienes hayan sentido la maravillosa gracia de Dios a arrepentirse de sus pecados, confesar ante Cristo, ser bautizado hoy sin dudar. Y también hago un llamamiento a los cristianos que necesitan ser restaurados por su infidelidad o su orgullo para volver a la comodidad y la protección de la gracia de Dios. En este cierre os dejo con el 13, y el verso final que Newton escribió para este gran himno, que no está en nuestros cancioneros. Él escribe, la tierra pronto se disolverá como la nieve. El sol se abstiene a brillar, pero Dios que me llamó aquí abajo por siempre mío será. Así que si Dios lo está llamando aquí abajo, como escribe John Newton, por favor, acompáñanos cantando.